Hola, hola, buenas tardes. A ver, vamos a ver si hay alguien por ahí. Buenas tardes, buenas tardes, feliz martes. Feliz martes. A ver, me estoy conectando un ratito para avisarles que en la tarde... En la tarde me voy a conectar a hacer a avanzar un poquito un alboncito que estaba pendiente. Hola, hola. No sé qué salió. Silvia, sí, ya lo no acomodé. Hola, hola. Hola, hola, a ver quién está por ahí, quién está. Como ustedes saben, estuve malita y no pude, no pude hacer el álbumcito para papá. Pero como todo el mes es el mes de papá, lo voy a hacer con ustedes. ¿Qué les parece? Hola, hola, ahí está, ya, ya las vi. Ahí está Isabelita. Hola, chicas. Vamos a conectarnos un ratito. Un ratito porque voy a volver más tarde. Hola, buenas tardes, Gaby Edith. ¿Cómo están? ¿Qué cositas nos enseñarás? Ajá, ¿qué cositas les enseñaré? Voy a hacer un albumcito. Me quedé pendiente. Quedó pendiente el albumcito de papá, eh, por lo que me puse malita y ya no pude avanzar. Entonces ya tenía la idea de lo que iba a hacer. Así que me voy a conectar para ir avanzando el albumcito. Ojo, lo vamos a avanzar poco a poco. Porque la Miscari aún no está al 100%. Entonces, poco a poco lo vamos a avanzar. Hola, Eni. Señora Karina, buenas tardes. Desde Pucallpa, cocinando y viéndola. ¡Ah, eso, qué bien! Cocinando y viéndome. Muy bien, Francesca. ¡Oh, ahí está nuestra amiga Cristín! ¡Hola, buenas noches, señorita! Bueno, Cristín ya está de noche, ¿no? Nosotros estamos de, de tarde y Cristín está de noche. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas. Yo sé que son la una y va a ser hora de almuerzo. Yo de un ratito ya me voy a almorzar. Solamente me estaba conectando para decirles eso. Que más tardecito, la hora exacta no la sé, pero más tardecito me voy a conectar para armarles un mini mini, algo chiquitito, que me quedó pendiente por el día del padre, ¿no? Eh, Silvi, de Silvi Art, me envió una cajita con varios detallitos para papá y yo no lo pude hacer por lo que estuve enfermita. Entonces... Vamos a avanzarlo y vamos a hacerlo ahora. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ando un poco aburrida. O sea, ando haciendo mis cosas, pero también un poco aburrida porque necesito escrapear. Y así como que me regreso a mis, a mis quehaceres. ¡Hola, hola! ¡Hola, Cari! Aquí con mucho frío. Hoy oh, sí! Acá también hace mucho frío. ¡Hola, hola, señorita! ¡Hola, bienvenidas! ¿Cómo están? Voy a hacer un albumcito, pero más tardecito. Ahorita les voy a decir lo que voy a usar. Y más o menos como a las 4 de la tarde, espero, como a las 4 de la tarde, conectar. Si no me conecto ahora, me conecto mañana o en estos días, pero ya les voy avisando que voy a hacer un albumcito. ¿Ya? Un mini. Va a ser súper fácil, súper rápido Vamos a utilizar la colección de Silvi, esta colección tan bonita que me envió ella. Esta es una colección pequeñita de 6x6, si no me equivoco, es 6x6. Sí, es una colección de 6x6. Hola, hola, cuídense, no se estrese mucho para que sane rápido su contractura muscular. Gracias, Isabelita, sí. Sí, sí, lo que pasa es que no puedo dejar de hacer mis cosas, definitivamente. No puedo. Encima tenía pendiente este albumcito, así que dije, no, ya, como sea. Vamos a tener listo dos cartoncitos, dos cartones de seis, un cuarto, por seis, un cuarto, dos, ¿no? Vamos a hacer un álbum súper fácil, ¿ah? Voy a trabajar en pulgadas porque yo sé que hay muchas chicas que trabajan en pulgadas. Entonces, vamos a trabajar en pulgadas y yo les voy a hacer una forma muy fácil de trabajar en pulgadas, ¿Ya? Y, y, y ir acostumbrándonos a eso. ¿ya? Entonces, van a tener a la mano. No la voy a hacer ahorita. Por eso les estoy avisando para más tardecito. Van a tener a la mano eh, dos cartoncitos de 6 un, un cuarto por seis un cuarto. ¡Hello! ¡Ay! Oh, ahí está la cumpleañera. Ahí está la cumpleañera Cecilia García. Le mando muchos, muchos saluditos y un fuerte abrazo a la cumpleañera Cecilia García, que no se encuentra en los Perú, se encuentra en los otros mundos. Está ella toda linda de shopping Te mando muchos besitos, Ceci, que la pases muy bonito, que seas muy bendecida, que estés llena de salud, amiga querida. Sabes el, el cariño, el cariño grande que te tengo. Hola, buenas tardes de Espejo Mila. Bien, les voy a decir lo que vamos a tener a la mano y más tardecito me conecto para hacer el álbumcito. ¡Feliz cumpleaños, Cecita. Ahí están las intensas. Ya la han saludado por todos lados. Yo, yo no la saludo por ahí entre toda la mancha porque ya ni me leerá. Prefiero saludarla por, eh, por inbox. Y ahí le he saludado la, a la Cecita. Ya le he dicho que... Cuando venga nos vamos a tomar un, un lonchecito. Le voy a invitar a tomar. Porque yo sé que por ahí la voy a agarrar. Por la comida. Por la comida. Por el combo la voy a agarrar. Yo sé que le encanta el asado de mi, de mi madre. Así que le voy a invitar a tomar un lonchecito. Solo ella y yo. Nadie más. A comer un, un asadito rico. Gracias Ceci a ti por la amistad que, que desinteresadamente... Sé que tienes conmigo, querida. <ríe> ya, seguimos. Entonces, son dos cuadraditos de dos un cuarto por dos un cuarto, ya, dos, vamos a hacer, como les digo, un mini mini, ya, vamos a utilizar los papeles, obviamente, de mi amiga Silvia que me envió, pero la que no quiere porque dice, ya, mis cari, ahorita, ¿cómo se te ocurre hacer eh, día del padre si ya pasó? Ya, pues, pero entiéndanme porque yo estaba enfermita, no he podido, estoy atrasada. Porque ya tenía pensado hacer esto con ustedes. La que no quiere hacer Día del Padre, hace cualquier otro álbumcito con otra colección que tengan de 6x6, ¿no es cierto? ¡Feliz cumpleaños y la están saludando! Entonces, eh, su colección de 6x6, ¿no? Van a tener... Bueno, ahí yo voy a, a utilizar algunas de las cositas que me envió, por supuesto, este, mi amiga... Mmm, eh, Silvita, ¿no? Eh, ojo, este álbumcito lo voy a partir en varias partes, ¿ah? Porque no me puedo estar sentada mucho tiempo. Entonces, primero seguro vamos a hacer la estructura. Eh, más tarde, mañana o pasado, dependiendo cómo, cómo siga, vamos avanzando, ¿ya? Ah, vamos avanzando eh, la portada. así. quiero que me tengan paciencia porque... Este, sí necesito curarme eh, y cuidarme, ¿no? Entonces generalmente después de almuerzo descanso un ratito, peor el frío creo que el frío me, me, no me está ayudando a mi contractura eso es lo que estoy pensando pero bueno, eh, entonces eh, su cartón de 6x6 sus papeles de 20x20 o de 6x6 pulgadas eh, vamos a utilizar, seguramente no ahora pero voy a utilizar su eh, su shaker de DAC yo no le regalé ningún álbumcito a mi esposo, así que este álbumcito se lo voy a regalar a él por el día del padre Y vamos a utilizar Cartulina liner ya Las que tengan cartulina liner Si no, utilizan la cartulina Que tengan Hola María Melgar, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo están? Entonces, su cartulina liner Sí, mis, tiene que seguir cuidándose Para que cuando vuelva también haga Sí, pues eso quería yo, quería hacer el famoso switch. ¿Ya? ¿Hora de almorzar? Ya, ahorita abajo ahorita abajo ahorita abajo Ya ven, ya me están llamando para almorzar, pero yo ya les voy avisando lo que vamos a utilizar. Sí, yo tengo que hacer mi switch, claro, si tenía estaba con todas las ganas de hacer mi switch. El frío no ayuda, de verdad, chicas, no ayuda. Ya, vamos a trabajar con cartulina liner, ¿ya? Acuérdense que voy a trabajar en pulgadas, no voy a trabajar en centímetros, ¿ya? Así que todos van a, van a venir conmigo eh, a trabajar en pulgadas. Vamos a tener, es fácil, ¿ah? ¿eh? Eh, 8 cartulinas de 11 por 6, un cuarto. Lo voy a escribir para que ustedes lo tengan, eh, tengan las medidas exactas, ¿ya? Lo voy a escribir, vamos a necesitar ocho cartulinas de seis, un cuarto por once. Ya voy a hacer un alboncito que conste, ¿eh? Luego, luego, vamos a hacer unos lomitos, como ven acá. ¿Ven el lomito? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a escribirlo acá para que más o menos, la que quiera puede ir avanzando, ¿no? Hasta, la, hasta, hasta que yo regrese. Entonces, estas van a ser once por, y no me pregunten eh, centímetros. ¿ah? Vamos a trabajar en pulgadas. Así las, eh, las obligo a trabajar en pulgadas. Por 6 un cuarto. 6 un cuarto. ¿Ya? Se ve ahí. ahí, ahí, ahí. Ajá. 11 por 6 un cuarto necesitamos 8. Miren. Ya les estoy diciendo. Dos cartones de 6 un cuarto por 6 un cuarto. Dos. Va a ser fácil el algoncito. 8 cartulinas de 11 por 6 un cuarto. Vamos a hacer estas espinitas súper, súper facilitas. Las espinitas son de, ahorita les digo, los lomitos, son 5 lomos de 6 un cuarto. Acá lo voy a poner. De 6 un cuarto, todo va a ser por 6 un cuarto. 6 un cuarto por 2 un cuarto. Un cuarto, yo lo escribo ahí. Necesitamos 5. Ya me están llamando para almorzar. Cinco. Ya, de aquí ya les digo en dónde vamos a tomar las medidas. Cinco. Y una más, una cartulina más, así como ven acá. Va a ser bien bonita y bien fácil el álbumcito. Un lomito de, de, de, de, de, de, de, acá lo voy a poner. Espérense, déjenme acordar. De seis, un cuarto por cuatro. De seis, un cuarto por cuatro pulgadas. Todo en pulgadas, de seis un cuarto por cuatro pulgadas, ¿ya? Este va a ser un sobre lomo, por si acaso. Yo ya he estado armándolo y he dicho, ya, esto va a salir che. Ya, esto es lo que vamos a necesitar, ¿ok? Repito, dos cartones capa o aglomerados de seis un cuarto por seis un cuarto, dos, ocho piezas de cartulina, liner o la cartulina base que ustedes quieran porque vamos a hacer primero la base de 11 por 6 un cuarto 8, miren les estoy dando exactas las medidas ¿ah? luego vamos a necesitar 5 lomitos de estos de 6 un cuarto por 2 un cuarto y luego vamos a necesitar otro lomo que va a ir encima de todo de 6 un cuarto por 4 pulgadas ¿ya? esto es con lo que me van a estar listas y su colección de papeles, la que ustedes quieran, la que todavía no ha hecho un albumcito para su papá, pues le hace ahora el albumcito para el papá. Y si no, cualquier otra colección que tengan a la mano de 6x6, seis seis, ¿ya? Esto es con lo que me van a, a esperar, ¿sí? Yo voy a trabajar con eh, algunas cartulinas de estas cardstock que combinan perfectamente para la colección, Miren. Están súper lindas. Estas cartas me, me encantan. Vamos a trabajar con esto como bases. Y por ahí esta cartulina que encontré, que si me dicen el nombre exacto, no me acuerdo. Pero tiene un, un detalle, no sé si lo ven ahí como de cuerito. eso voy a utilizar para forrar el, las, eh, las páginas, eh, las tapitas. Ya, voy a utilizar esta de acá. Bien, nos vemos más tardecito. Gracias por escribirme la masa. Ah, ¿qué dice <risa> Cristín? Gracias por escribirme la mano. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Ya, bien, entonces nos encontramos más tardecito para hacer el albuncito. Ya les dije las medidas con las que vamos a trabajar. Un albuncito pequeñito, fácil, rápido, sencillito, que les voy a enseñar a hacer ahora más tardecito. ¿Ya? Cuídense mucho. Un besito. Bonito este, bonito día. Más tarde nos vemos aquí. Salvador está a mi ladito. Y ya quiere que vaya a almorzar con él. Ya tienen todo listo, su rodillo, su esquinero, su gomita, su regla para poder trabajar, eh, su lapicito, todo para poder trabajar eh, más tarde, ¿ok? Sí, nos vemos luego, bien, nos vemos luego, esto ha sido solamente para decirles los materiales que vamos a trabajar. Yo diría... Si todo va bien, que a las 4 de la tarde me podría conectar a las 3. seguramente estoy con las misericordias y a, la, a las 4 me conecto si no hace mucho frío, si no mañana, ¿ok? Listo, cuídense mucho, un besito, bye bye, adiósito. Ya, a ver, nos vamos a almorzar.